Comunicado Radio Crash ante la amenaza de multa y cierre de la emisora. El pasado 7 de julio de 2015 recibimos notificación del pliego de cargos por parte de la Dirección General de Economía e Innovación de la Consejería de Economía y Empleo del Gobierno Asturiano, en la cual se nos advierte de una posible sanción de 100.000 a 200.000 euros y el cierre de la emisora por estar emitiendo en la FM sin licencia. Desde el colectivo radiofónico asturiano, responsable de la emisora Radio Crash, queremos manifestar lo siguiente. Radio Crash lleva emitiendo desde hace 30 años dando voz a colectivos sociales y ofreciendo a la ciudadanía un espacio donde ejercer el derecho a la comunicación y la libertad de expresión, así como facilitando la difusión de grupos y músicas alejadas de los circuitos comerciales. Nunca hemos emitido publicidad y el sostenimiento económico se debe fundamentalmente a las aportaciones de las personas que participan en la emisora. En el año 2010 la ley de comunicación audiovisual reconocía nuestra existencia en el artículo 32 al hablar de servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro para atender a las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales así como para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo. En esa misma ley se marcaba el plazo de 12 meses para el desarrollo reglamentario que permitiera el acceso a licencias a las radios libres y comunitarias. Además, se manifestaba que se debería otorgar licencias a aquellas emisoras existentes antes del 2009. Sin embargo, cinco años después, todo sigue siendo papel mojado, ya que el gobierno estatal aún no ha planificado frecuencias ni ha establecido ningún procedimiento para acceder a ellas, a pesar de las insistencias de la Defensora del Pueblo y las recomendaciones del Consejo de Estado. Basándonos en esa ley, en el año 2012 solicitamos a la Consejería de Economía y Empleo que se nos reconociera como servicio de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucro y se nos otorgara una licencia. Hasta ahora no hemos recibido respuesta a dicha solicitud. No podemos obviar que esta actuación del Principado viene precedida por un acta de inspección de la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones en Asturias, dependiente del Ministerio de Industria, que desde hace tres años lleva hostigando las radios comunitarias, lo que provocó el cierre de Radio Sele y Radio Nava, y pretende lo mismo con Radio Crash y Radio Cucado Oviedo. Esta situación solo se da en Asturias, ya que en el resto del Estado las radios comunitarias siguen emitiendo en espera del desarrollo reglamentario de la Ley de Comunicación Audiovisual. Por todo ello, exigimos la paralización o archivo del expediente sancionador contra Radio Crash ante la situación de indefesión jurídica en que nos encontramos. Iniciamos una campaña de apoyo a las radios libres y comunitarias asturianas por parte de los colectivos, organizaciones y personas que defienden el derecho a la comunicación, la información y la libertad de expresión. Reiteramos que se nos otorgue el título habilitante como servicio de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro que nos permita seguir emitiendo sin estar expuestos a la arbitrariedad de ningún organismo. Colectivo Radiofónico Asturiano, Radio CRAS.